aquí tenemos nuestra placa Arduino, ¿vale? estos son los conectores que nos vienen con ella para poder insertar cables. ¿eh? Aquí, ¿eh? si os fijáis, ¿eh? A ver si esto enfoca del todo bien, si os fijáis aquí hay una serie de agujeritos, vale, de pines, hembra, en los que yo puedo insertar cables. ¿eh? cables que luego irán, pues eso, a, a bombillas, a sensores, a lo que sea, ¿vale? Aquí eh, tengo 13 puertos, ¿vale? Que pueden ser puertos tanto de entrada como de salida, eso es configurable, ¿vale? Y aquí tengo la alimentación, o sea, los pines de alimentación, la alimentación realmente se hace por aquí, ¿eh? con una pila de 9 voltios, pero de aquí puedo sacar alimentación para dispositivos adicionales, o incluso puedo alimentar eh, aquí donde pone los 5 voltios, puedo alimentar la propia, la propia placa ¿vale? tengo el, los pines de 0 voltios, estos son pines analógicos ¿vale? pines analógicos de 10 bits recordad, 2 elevado a 10 son 1024, es decir eh, aquí puedo meter señales entre 0 y 5 voltios y me dará la salida, ¿eh? una señal de 0 voltios sería 0 y de una señal de 5 voltios sería 1024 ¿no? pues hacéis la proporción 2 con voltios serían pues 512 ¿no? entonces de esa forma puedo leer eh, señales analógicas ¿vale? estos son los puertos de la 0 a la 5 ¿vale? eh, aquí en, en arduino ¿vale? se pueden bueno se pueden poner una serie de sensores que ya vienen los hay en, en eBay y hay un montón de ellos. Esto, por ejemplo, es un sensor de movimiento. ¿eh? Esto cada vez que ¿eh? yo lo enchufo aquí y al haber movimiento me da una señal de un 1 en, en, en el pin eh, central. ¿eh? de aquí, Esto tiene tres pines, veis, tres, ¿eh? dos de alimentación y el pin de señal. Me da una señal de 1 cuando hay movimiento y 0 cuando no lo hay. vale ¿Eh? se puede utilizar pues eso para para hacer una alarma, esto es un sensor de distancia, ¿eh? se puede poner en arduino de tal forma que esto pues me mida eh, la distancia es un esto es un ultrasonido, ¿vale? esto me manda señales sonoras en el rango de los ultrasonidos y cuando rebota pues me lo recoge, me mide el tiempo y me dice en función de la velocidad del sonido y del, del tiempo que ha tardado en envolver el sonido, pues me da la distancia a la que está el objeto ¿vale? pues puedo hacer, es un sensor de distancia ¿de acuerdo? o un sensor de objetos, ¿vale? de tal forma, pues eso yo puedo hacer un robot que no choque con las paredes o bueno, ya programaría Arduino de tal forma que con las con las instrucciones que yo le dé de tal forma que me haga algo ¿eh? La alimentación de Arduino dicho, se hace a través de este puerto, hasta a través de este, de este conector, o sea, aquí se conecta una pila de 9 voltios, hay un regulador de tensión que me lo bueno, convierte a 5 y los 5 voltios son los 5 voltios con, lo que, con los que trabajan los puertos USB. ¿vale? También puedo alimentarlo a través del propio puerto USB. ¿vale? De hecho, pues eso cuando tengo una cuando conecto Arduino al, al ordenador. ¿Vale? Se me iluminan todas las lucecitas, a ver ¿vale? cómo veis que sucede. ¿Eh? Fijaos, voy a conectarlo al ordenador para que veáis. Se encienden los pines de alimentación, todo. ¿Vale? ¿Lo ves? Bien, una vez encendido.. Eh o sea, perdón, una vez conectado yo programaría Arduino en el ordenador ¿Eh? Arduino trae una, un... Eh, me bajo la interfaz eh, o sea, perdón, me bajo el IDE de Arduino el entorno integrado de desarrollo de Arduino al ordenador lo programo, le subo a través del puerto USB el programa, desenchufo y una vez programado, eso ya se queda programado de por vida, ¿vale? esto ya no necesita conexión al ordenador lo alimento con una pila de 9 voltios ¿vale? y esto ya es un cacharro autónomo ¿Vale? pero claro, hay que saber programar. ¿Vale? Fijaos como curiosidad ¿eh? Mira, tenéis, tenéis aquí Esto también es Arduino ¿eh? Esta cosita es Arduino ¿Veis de hecho que el, el microprocesador es, es el mismo que este Lo que pasa es que este no dispone de puerto USB De hecho el puerto USB casi es más grande que el, que el propio Arduino ¿vale? tampoco, eh, tampoco tiene... Hay que alimentar a 5 voltios directamente No lo puedo meter en una pila de 9 Porque no tiene regulador de tensión Vale está reducido a su mínima expresión, ¿vale? Lo que pasa es que esto es muy pequeñito y se puede meter en cualquier cacharro. ¿no? Bueno, pues una vez visto ¿eh? Arduino físicamente vamos a empezar a trabajar con él, pero online, ¿vale? A través de Tinkercad. ¿De acuerdo? Bueno, supongo que estamos ya todos en Tinkercad, ¿vale? Me he ido aquí a Circuits, ¿eh? me voy aquí a Circuits, crear un nuevo circuito, ¿vale? Bueno, y mi objetivo es coger un LED, que lo voy a coger de aquí, y lo voy a encender y apagar constantemente, ¿vale? Va a estar encendido un segundo y apagado un segundo y así sucesivamente. Se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Cojo mi placa de arduino, la pongo ahí, ¿vale? En primer lugar, bueno, tengo que saber que un LED eh, tiene un cátodo y un ánodo, lo veis ahí, el cátodo lo conecto a tierra a 0 voltios de acuerdo Perdón. Uf, ay, a tierra es que le daba a suprimir ¿eh? si queréis borrar una conexión por ejemplo esto va a conectar aquí al 13 ¿Eh? si queréis borrar una conexión cuando está seleccionada ¿eh? le doy a suprimir a la tecla suprimir se me borra vale la conexión el cablecito vale lo voy a dejar ahí vale el cátodo conectado a tierra, GND, estos son 0 voltios, tanto esto, como esto, como eso, tiene varios GNDs porque es una. es un, un pin muy solicitado el GND, ¿vale? tanto como para salidas como para entradas, ¿vale? aquí el pin 13 tiene una pequeña resistencia ¿eh? físicamente, Arduino tiene una pequeña resistencia conectada en serie con, con el pin 13 de tal forma que cuando yo conecto un LED a ella no se me funde el LED, ¿vale? Eso no sucede en el resto de pines. ¿eh? Aquí sí se podrá poner un LED entre el pin 13 y GND, pero en el resto de pines no, ¿vale? Habría que poner una resistencia en serie con el, con el LED, ¿vale? Bueno, y me voy a ir a el código, ¿vale? En el código ya me viene por el, como ejemplo, el programa de encender y apagar, ¿vale? Pero lo voy a ir desgranando yo. Aquí está el programa en, en gráficamente, hecho en gráfico, ¿vale? Como... Scratch, como App Inventor, pero lo vamos a hacer a código, ¿vale? Con código. Me voy aquí, en vez de bloques, le digo texto, ¿vale? Le digo que sí, que estoy seguro, y ese es el programa. Lo que pasa es que lo voy a escribir yo desde el principio, ¿vale? Fijaos, en primer lugar, tenía la palabra clave void, setup, ¿vale? Estoy definiendo una función, la función setup, ¿vale? Toda función se define poniendo la palabra clave, una palabra clave delante de ella, delante del nombre de la función, que me va a indicar el tipo de salida que me da la función. La función setup no me va a dar salida ninguna, por lo tanto, tengo que poner la palabra clave void, vacío en inglés. ¿vale? Abro y cierro la llave y describo dentro todo el código que quiero. ¿Qué es la función setup? La función setup tiene que estar en todo programa de Arduino. Es una función que se va a ejecutar una única vez al principio. ¿Vale? me va a servir para definir los parámetros del programa, definir pines si son de entrada, si son de salida vale, incluir librerías, etc eh, voy a aprovechar esta función para decirle que el pin 13 es de salida vale, para ello recuerdo la función pinmode, se escribe así pin y la M mayúscula, pinmode 13 output, vale con esto estoy diciendo que el pin 13 es de salida vale. ya está hecha la función setup y ahora voy a la función loop ¿vale? esta función también debe estar en todo programa de arduino esta función se va a, repite, se va a repetir constantemente mientras arduino está encendido ¿vale? lo que hace arduino cuando lo enciendo es ejecutar primero esta solo una vez y luego la función loop constantemente ¿vale? Cuando Termina de ejecutar todas las instrucciones de la función loop, volverá al principio. ¿vale? Igualmente, loop no da ninguna salida, no tiene ninguna salida, por lo tanto debe llevar la palabra clave void delante. ¿vale? Y aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a encender el pin 13, ¿vale? Para yo a la función digital write, digitalGruite13, ¿vale? Esto, ¿qué hace? Esto me pone el pin 13 en nivel lógico alto. ¿Vale? Ahí tiene que escribirse en mayúscula Igual que el B, vale Entonces lo primero que hará será poner 13 en nivel lógico alto Es decir, 5 voltios en el pin 13 Y se iluminará el, el LED ¿vale? A continuación le digo que espere Que espere un tiempo determinado En milisegundos vale Esa es la función delay La función delay lo que hace es parar Arduino, tal y como está, con las variables y con los pines eh, al nivel en que estén, durante mil milisegundos, ¿vale? O durante los milisegundos que yo le indique, pero esto, recuerda son milisegundos, ¿vale? Por eso le quiero que espere un segundo, tengo que poner mil. A continuación, DigitalWrite 13 low, siempre punto y coma detrás de cada instrucción, recordad, y otra vez delay mil ok ahí está ese sería el programa vale eh, le doy aquí a iniciar la simulación y ahí está el pin o sea el, el led encendiéndose durante un segundo y apagándose lo veis veis que además se enciende ahí eh? ese pilotito eso quiere decir es que tiene un piloto el arduino cuando está enchufado ahí se ha simulado que se ha enchufado lo veis que cuando 13 es tan alto, el pin 13 es tan alto, se ilumina esto. ¿vale? Esto es precisamente para que no tenga que tener un LED. Si quiero comprobar es si que el pin 13 funciona. ¿vale? En el resto de pines no sucede. Bueno, ese es el primer programa que vais a hacer. Vamos, está hecho. ¿eh? Realmente está hecho. ¿vale? Ahora, a continuación, voy a modificar. Ya tenemos la simulación. Y voy a hacer una pequeña variación. Voy a poner otro... LED, ¿vale? ¿De acuerdo? Voy a poner aquí otro LED de tal forma ay, perdón, de tal forma que vaya a eh, voy a a encender sucesivamente un LED luego otro, luego otro, ¿vale? hacer una especie de semáforo ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno aquí, hombre biblioteca de componentes eh, el led aquí bueno, voy a coger otro led y otro vale este va a ser por ejemplo eh, amarillo y este va a ser verde ok habéis visto cómo he cambiado los colores simplemente hago clic eh, y aquí de acuerdo elijo la propiedad pues este va a ser verde por ejemplo y este el cátodo va a ir también ahí pero esto va a ir al pin 12 vale va a salir un warning de que esto está tiene demasiado voltaje y este el pin 11 vale ¿Okay? entonces ahora voy al programa código y le voy a decir vale eh, cuando esto este empiece me vas a poner este en alto y los otros en bajo vale digital right 13 perdón 12 low y voy a copiar y pegar C Control V, Digital right 11, Low, ¿vale? Ahora, pasados mil milisegundos, este se va a poner en Low y este se va a poner en I, ¿vale? Copio esto aquí. Y lo pego ahí, ¿vale? Pasados mil milisegundos, este se pone en Low, este se pone en I, ¿vale? y pasados mil milisegundos pues lo copio todo esto control V y este en low este en low y este en I ¿vale? y ahora que espere otros mil milisegundos vale ok, fijaos al principio lo que se hace es poner el rojo en alto, los demás en bajo Luego poner el amarillo en alto, los demás en bajo. Y luego el verde en alto y los demás en bajo. Y en cada procedimiento va esperando mil milisegundos. Es decir, un segundo. Iniciamos simulación. Y... ¿Veis? Se de este, luego este, luego ese. S, ese, ese, ese. Y así sucesivamente. ¿Lo veis? Bueno, pues esto sería un semáforo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que habría que hacer esperar, por ejemplo, en el rojo más tiempo, en el este, en el amarillo, pues un poquito menos, antes de que. Bueno, habría que hacerlo al revés, o sea, cuando el amarillo antes del del rojo, ¿vale? Para avisar de que viene el rojo después. Bueno, ¿habéis visto qué sencillo? Bueno, pues intentad repetirlo vosotros. ¿Vale? Estás, estás, estás atentos porque dentro de un otro día un par de días pondré otro vídeo? ¿okay?